Hasta ahora teníamos una persona experta en seguridad social, como lo era Nelsida Marmolejos y su equipo. Ahora ha sido electa Carolina Serrata, que desconoce totalmente lo que es la vida, lo que es la defensa de información y defensa de los afiliados, que ni siquiera un diplomado tiene en seguridad social. Y esa es la persona que nos va a representar a nosotros. Por lo que a nosotros nos mueve de preocupación. Cuando los obreros, cuando los empresarios dijeron, ahí debe de estar tal persona que es el que nos va a representar en la tesorería, el presidente lo aceptó. Pero la clase obrera no se unificó en torno a una persona que representara los intereses de los obreros como demanda esa posición. Una persona representante de los obreros, que conozca la clase laboral y que sepa defender los intereses de esa clase laboral. Podrá ser un excelente profesional, no vamos a someterlo a la duda, podrá ser una persona con altas competencias, es una abogada en otras áreas, pero de ahí a la seguridad social con las debilidades que tenemos en una lucha de intereses que en cualquier momento deja al desnudo a cualquier persona que adolezca de conocimientos, la única herramienta que tenemos era la vida o es la vida. Nosotros abogábamos porque una persona de la competencia de Bernabel Matos, director regional de la vida, con asiento en San Francisco de Macorís, el mayor conocedor de seguridad social de todo el Cibao y cuidado, si uno de los grandes del país, entendíamos que debía de ocupar esa posición. Bernabé, que viene de un sindicato de Citracodal, de defender los intereses de los obreros, que ha hecho una labor eficiente al frente de la vida desde el 2005 hasta la fecha, tenía sobradas competencias para ocupar esa posición y la clase sindical debió de ser solidaria y unificar sus intereses en torno a Bernabé Matos para hoy poder nosotros decir que teníamos una verdadera representante de la clase laboral en la seguridad social, que hoy, a esta hora, no la tenemos. En una lucha como esta, lo que hemos tenido la oportunidad de participar en una de esas reuniones, donde están todos esos buitres, donde están esos leones, dueños de ARS, defendiendo sus intereses, donde está DECLID, clínicas privadas, defendiendo sus intereses, donde están los empresarios defendiendo sus intereses, donde está el gobierno representado defendiendo sus intereses, y que nosotros como afiliados no tengamos una persona con de la valía de Nélsida, porque ponerse el traje de Nélsida es difícil, de la valía de Nélsida, de los conocimientos de Nélsida, del temple de mujer que es Nélsida, a la hora de abrazar una causa. Si aún así, estando Nélsida marmolejos, entramos en desventaja en varias ocasiones, me imagino ahora qué nos podrá pasar a nosotros con la seguridad social. Que para mí, en nuestro país, no existe seguridad social. Para mí, en mi país, existe un seguro masificado de salud. Pero no existe seguridad social. No hay tal seguridad social. La única seguridad social que tenemos es que un hijo nos salga bueno. Nos apoye, nos ampare, nos recoja. Cuando ya nosotros no demos para nada. Porque exactamente cuando andemos seguimos con el batoncito. Así mismo. Entonces, esto es un revés que hemos dado en este paso. Habían tantas posiciones en el Estado. ¿Por qué empeñarnos? ¿Por qué empeñarnos en malograr lo que hemos logrado en buena ley? ¿Por qué empeñarnos? ¿Por qué echarle jabón al Sancocho? ¿Dónde está la necesidad? Nosotros, que hemos tenido a bien Guardar los 100 días que se guardan a todo presidente que toma posesión. La clase política debe entender esto. Pero estos son temas muy puntuales que no podemos obviar, que no podemos soslayar, que tenemos que comentar necesariamente, porque es que nos afecta directamente nuestros intereses. Oigan bien, amables ciudadanos que nos escuchan. Hoy, la clase obrera, a esta hora, no tiene una representante o un representante legítimo para defender sus intereses en el Consejo de la Seguridad Social. Y esto es así. Ahí está el decreto presidencial de la ley 8701 que crea el sistema de seguridad social desde 2001. Mira, sigue subiendo, por favor. Dice ahí muy claro que el gerente y subgerente del Consejo de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de la Seguridad Social será nombrado por el Poder Ejecutivo de una terna propuesta por dicho Consejo. Oye, sigue subiendo. Y ahí vamos viendo el decreto, los considerandos del decreto, que son muy importantes. Aguántamelo ahí, que son muy importantes. Dice ahí, considerando, que de acuerdo con el artículo 29 bis de la Ley que crea el sistema de seguridad social, agregado por la ley número 1320, el director general de información y defensa de los afiliados serán designados por el presidente de la república de una terna que le presentará el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No estamos inventando. mírelo ahí. ¿Dónde está la terna que presentó? ¿Dónde están esa terna? ¿Dónde están...? Esas personas sigue subiendo, por favor. Aguántamelo ahí. Ninguno de esas personas que están ahí pertenecen a la clase sindical. Para ocupar, presentaron esa terna para ocupar la defensa de información y defensa de los afiliados, Carolina Serrata, Jorge Alberto Santana y Seferino Antonio Peralta. Los que, gente que sabe de seguridad social que me diga cuál es la vinculación de esas personas al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la Seguridad Social de la República Dominicana así no así no los ciudadanos demandamos garantías garantías las cosas como son señores la educación en la República Dominicana y en el mundo, pues, ha tomado un nuevo giro y nosotros estamos viendo que ya las aulas del, de la pizarra y el borrador, por el momento, pues, no serán los escenarios, sino que los escenarios son nuestras casas. Ahí vemos los niños con su computadora. Y ahí vemos equipos tecnológicos y nos preguntamos, ¿ha pensado el Estado Dominicano en los padres y madres de familia de la República Dominicana en esta situación del COVID? en materia de educación. Los pobres, porque son muchos, y tenemos un Estado populista que beneficia al pobre por ser mucho y por ir a las urnas a votar, se le donan las computadoras. Pero a nosotros, los de la clase media, no nos donan nada. Tenemos que comprarla de nuestro bolsillo. Esas computadoras que tú ves ahí, es el producto de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos del país. Clase alta, clase media, clase baja. ¿Por qué nada más se piensa en el pobre para donarle computadoras? Y a los de la clase media, ni siquiera se tiene la amabilidad, ni siquiera se tiene la cortesía de por lo menos producir un desmonte arancelario un desmonte de los impuestos, cuestión de adquirirla a más bajo costo y no al costo que la estamos pagando. Una acto ahora mismo son 30 y 35 mil pesos, 25 mil, 28 mil pesos. Una acto. Una PC de mesa son 23, 25, 28 y hasta 30 mil pesos. Y cuando tú vas a ver, paga impuesto. ¿Por qué no nos lo reconocen entonces en los gastos educativos? Pero que se piense en la clase media y hasta en la clase alta también. Porque dejemos el populismo. Para eso pagamos impuestos. Y todos debemos ser medidos por igual. No estoy pidiendo que me regalen la computadora para mi hijo. Pero sí estoy exigiendo entonces que me den facilidad para usted poder adquirirla. Porque entonces nos descuentan los impuestos a la clase media, para beneficiar a otra clase. Pero nosotros en nada se nos mortigua. Todo va encima de la clase media de la República Dominicana. Y no es porque tengamos gobiernos solidarios a nivel histórico, o porque los gobiernos este, son muy sensibles a la hora de pensar en el pobre, porque, caramba, los pobres, no, no, no, no. Piensan en los pobres porque son muchos y porque van a votar. Pero aquí debemos de dejar el populismo. Y la clase media debe de empoderarse, debe de empoderarse la clase media. La clase media no puede continuar con este nivel que tenemos de masoquismo. Mi hermano, ¿usted sabe cuánto es que paga de impuestos las telecomunicaciones? Es un 28% es un 28% que paga de impuestos las telecomunicaciones. Usted con un recibo de teléfono de su casa y tú te vas a dar cuenta que en el Internet y en el celular, en el teléfono que tú tengas, tú vas a pagar un 28% de impuesto. ¿Por qué? Si vemos la situación que está pasando, ¿por qué no se exonera de impuesto a la clase media, por lo menos del Internet? para que nos den un respiro, para que nos den un respiro. Entonces, mientras los gobiernos de República Dominicana estén pensando con esa visión populista, tú lo oyes hablando de la juventud, tú lo oyes hablando de la mujer, pero es por la cantidad de votos que representan, más no, más no, por la importancia que estos tienen, ni por el espacio que debemos darle. Entonces, yo entiendo como una propuesta que nosotros pues les hacemos a las autoridades y a nuestros congresistas, estoy seguro pues unos que otros ven el espacio, nuestros congresistas debemos de invitarlo para que piensen en un proyecto de ley, en una resolución tendente a eliminar el impuesto por lo menos de aquí a diciembre del Internet, a eliminar el impuesto de las computadoras, o reconocer el gasto de tecnología como se reconoce los gastos educativos. Reconocerlo ahí. Te pasa, por ejemplo, yo solicito en el colegio una certificación de cuánto pagué en el año, y pues eso se reconoce a nivel de los impuestos. Esa es una propuesta que nosotros pues les hacemos a nuestros congresistas, porque es necesario, es necesario de que se piense también en la clase media. Pedimos un permisito, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Ustedes no se muevan aquí, las cosas como son.